Vamos a realizar un ejemplo de cálculo de una SAI Sistema de Alimentación Interrumpida o UPS en inglés Para calcular la SAI eh, necesitamos saber qué elementos vamos a proteger Aquí hemos supuesto que vamos a proteger una impresora, un ordenador, un monitor, un switch y un altavoces Una vez conocidos los dispositivos tenemos que conocer también la potencia. La potencia puede venir en voltiamperios o en vatios. Por ello, he creado un pequeño enunciado del ejercicio donde dice: calcula la SAI necesaria para alimentar los siguientes dispositivos, suponiendo un factor de potencia FDP de 0,75. Si no se indica otro. El voltaje o tensión de la red será de 220 voltios el sobredimensionamiento de la SAI será del 50% y luego nos pregunta si la batería tiene unos valores de 12 voltios y una capacidad de 15 amperios hora determinar el tiempo máximo de funcionamiento de la SAI para ello tenemos que saber también la profundidad de descarga de la misma que ya a lo largo del ejercicio comentaremos esos dos parámetros bien lo primero que quiero comentar es que el factor de potencia o coseno de phi está relacionado con el hecho de que trabajamos con corriente alterna y corriente continua. Por lo tanto se produce unos efectos inductivos-conductivos en todos los dispositivos que tengan capacitadores o condensadores, así como elementos de bobina. Bien, dicho esto, vamos a la realización del ejercicio. En la realización del ejercicio hay tres pasos que nunca se nos tienen que olvidar. El primero es pasar todas las potencias a voltiamperio. Para eso será necesario el factor de potencia o coseno de phi. Y suma de todas las potencias en voltiamperio. Y por último, sobredimensionar, en este caso, al 50%. Sobredimensional significa sumar el tanto por ciento al consumo en voltiamperio. Bien. El primer apartado es bastante simple. Y hay veces que no es necesario, pero otras sí. En este caso es necesario porque tanto el, la potencia del ordenador y el switch viene en vatios. Por lo tanto, sobre el ordenador hay que hacer esta operación. 200 vatios igual a la potencia en voltiamperios por 0,75. ¿Por qué por 0,75? Porque no lo dice el enunciado. Porque por defecto el factor de potencia que va a aplicar es 0,75. Por lo tanto, despejo la potencia en amperios-voltios o voltiamperios realizando esta operación 200 partido 0,75 y lo mismo hago con el suite lo que ocurre que el valor del factor de potencia del suite es específico 0,9 y por lo tanto se aplica la misma fórmula con el mismo despeje pero con un factor de potencia diferente una vez realizado esto sumo Todas las potencias en voltiamperio. 50, 200 partido 0,75 más 40, 80 partido 0,9 más 0,2 por 220. ¿Por qué? 0,2 por 220, perdón, 0,5. ¿Por qué hay que multiplicar 0,5 por 120? Porque de los altavoces solamente tenemos la intensidad. Y para obtener los voltiamperios había que multiplicarlo por la tensión, en este caso 220. Vamos a comprobar si esta operación está bien hecha. Cogemos nuestra calculadora y realizamos las operaciones. 475,55, periódico. Voy a trabajar con dos cifras decimales, por lo tanto me voy a quedar con este valor. 475,55. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esto en la práctica significaría el valor que tengo que proteger. Como estamos trabajando con sistemas eh, reales, entre comillas, siempre se hace un sobredimensionamiento y normalmente del 50% o del 60% ¿qué significa sobredimensionar? que voy a sumar al valor que me ha dado aquí el 50% hago las operaciones ¿eh? y veo que lo puedo realizar de esta manera o de una manera abreviada porque si quiero sobredimensionar el 50% es a la cantidad sumarle el 1,5 veces es decir multiplicar 4,75 con 55 por 1,5 si fuera del 60% también se podía hacer rápidamente multiplicando por 1,6 nos da un valor pero evidentemente cuando yo vaya al mercado no voy a encontrar una 6 que tenga 713,32 voltiamperios, por lo tanto, tendré que buscar una que ofrezca un voltaje superior, un voltiamperaje superior a 714. Por eso, buscaremos una 6 en el mercado mínimo de 800 voltiamperios. Bien, ahora ya hemos calculado la 6. Otra cosa que nos interesa es saber la duración de la SAI en minutos. Para realizar este cálculo, aplicamos la fórmula de energía de la batería partida energía de consumo consumida real en voltiamperios. Este valor es el que hemos calculado aquí, no el que hemos sobredimensionado, porque si yo lo sobredimensiono, no duraría menos tiempo. ¿De acuerdo? Bien, la energía de la batería se obtiene... Multiplicando los valores que aparecen en la, defini en la definición, en, en sus características. 12 voltios por la capacidad que viene en amperio hora. 12 por 15 amperio hora. Dividido en este caso por 465,55 voltiamperios. Lo que me da es una fracción de horas. Entonces, normalmente nosotros no eh, nos no, no, no expresamos con 0,378 horas, sino más bien la duración de una SAI se expresa en minutos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pasarlo a minutos. ¿Cómo se pasa a minutos? Multiplicando por 60 minutos, que tiene una hora. Aquí tenéis un pequeño factor de conversión, da 22,71 y ahora tenemos un problema de diseño, un problema de ingeniería ¿qué es lo que ocurre? que la batería recién sacada o mmm, con un eh, uso totalmente eficiente no tiene ninguna pérdida por descarga pero a través de los usos tiene una pérdida por descarga que sostiene a través de una curva ¿de acuerdo? y eh, para saber realmente el funcionamiento real de la eh, del tiempo que voy a tener esa batería se le aplica un factor de pérdida por profundidad de descarga este factor pues normalmente debe ser superior al 60% cuando baja del 60% se suele desechar la batería en este caso el valor que nos da es del 80% por lo tanto multiplico los minutos por 80 y divido entre 100 y así las SAI que tendríamos eh, nos duraría aproximadamente unos 19 minutos Es decir, es el tiempo que tendríamos para hacer la parada del sistema Con esto se termina la aplicación del ejercicio